Mira, fíjense, él tiene unas relaciones públicas muy malas y tiene un consultor jurídico muy malo también. No es por criticar. Primero, eh, no deben poner ese audio previo. Tienen que preparar un equipo que sea el que dirija eso y quizá no improvisar esa rueda de prensa. Se demuestra la improvisación de la rueda de prensa cuando le ponen un podio que le tapa la cara. Él es bajito, tenía que ponerle un podio para que él ira relajado y no ponerle un podio que le tapa la mitad de la cara. Eso daba la, la cuestión de que es improvisación. Y cuando él se equivoca, un poquito nervioso, no porque haya hecho nada malo, sino porque eh, lo que hizo, lo hizo a través de un procedimiento incorrecto que le ha generado mucho esposor por la forma en que se hizo y por todo lo que yo voy a decir ahora. ¿Cómo se distribuyó eso? Y lo que pasó con algunos artistas ambiciosos que, siendo funcionarios electivos, que no debieron aceptar eso, pues lo hicieron también y recibieron este dinero como el Torito, el Toracosta, como Juliana, diputada y otro senador, como Bonice Pérez, embajador, como es posible, eso está prohibido, pero nada, eso es otro tema. Sí, buenas. Un momentito, un momentito, ahora lo voy a decir, dime ahora. el pueblo con esa situación ahí David bailando, bueno que tuvo que hacer que no queda vergüenza. yo pensaba que era, ella tenía problemas de epilepsia pensé yo cuando vi el video o pensé que tenía una especie de, de, de, de, de algún tipo de, de parálisis que le llevó a tener poliomielitis en la, en la niñez, pero no, yo vi que era que estaba bailando, una, una cosa como medio satánica, pero eso es parte de todo esto eh, ¿Cuál ha sido el, el gran problema? El gran proble problema de esto. Bueno, escuchamos a decir artistas que fueron contactados, que fueron contactados sus managers, pero que al ser contactados, al ser contactados sus managers, escríbeme porque no entiendo nada. Al ser contactados los managers de ellos, muchos decidieron, después que vieron que estaban en un listado, dice, oye, pero yo estoy en, el listado, pero yo, en ese listado, pero yo no he recibido nada. Y yo no quiero estar ahí. Voy a poner un ejemplo. Dice Antonio santo esos dos millones de pesos que quieren darme, por eso él no aceptó. Yo no voy a estar en esa lista porque yo no voy a hacer cinco fiestas por dos millones. Yo hago una fiesta por dos millones de pesos. Yo cobro cinco millones. Pero podría dejarle al Estado una fiesta por dos millones. Lo mismo hizo Don Miguel, lo mismo hicieron otros Y entonces no se manejó eso, se manejó a discreción de manera muy incorrecta. en qué otro tipo de cosas estuvo mal? Es que... ¿Cómo yo le voy a dar a un artista 50 mil pesos para que me toque dos fiestas como hicieron con Aníbal Bravo, para poner un ejemplo? ¿O cómo yo le voy a dar dinero a un artista que ya no tiene orquesta? ¿O cómo yo le voy a dar dos millones a otro por adelantado y... Le voy a dar tres chelados. O sea, no hubo un criterio. Eso tenía que buscar una persona que lo asesorara y le dijera, mira, eh, los artistas populares. Por ejemplo, no podía buscar ningún tipo de artista que oliera a PLD. Porque eso iba a traer desgracia, eso iba a traer desposor, eso iba a traer sufrimiento. Y ahí están acabando. Eso y, y el nombramiento del pasado, que ustedes lo verán, se lo voy a poner como encargado de relaciones públicas de los comodores económicos, un rastrero, eso no da malo hacer un rastrero, pero eso es una manera de cómo se apaga la bocina, este que es un muerto de hambre, que cuando tenga todo el dinero, tiene todas las características de un rastrero, ese, ese nombramiento, ese rastrero, le ha causado tanto daño, más mal que bien al PDN, y está bien que usted en política lo que quiere es sumar, pero un rastrero que fue una bocina de Gonzalo, y que, que hacía show desagradable, y que desmontaba a los artistas, que fuesen a cantarle, para poner un ejemplo, habiendo tanta gente, comunicadores de ese partido, del PRM, que querían y quieren entrar y no hay espacio para ello, entonces para pagarle a un payaso bocina como esta, si hay, entonces pues ahí es que se equivoca a veces los gobiernos. Entonces la gente entiende que muchas veces los gobiernos son más de la misma basura, con diferente color y con siglas distintas. Yo siempre he dicho que es un mismo sistema de basura, de sistema político, con tres siglas y color distinto, pero es el mismo sistema que integra. Buenas noches. Sí, sí, se te escucha. Sí, sí, le, le, dieron, le dieron para atrás a lo del Pachá, pero por la crítica que eso generó. Gracias por... pero lo busca ahí. Entonces... Sé. Ya esa cuestión, es más, póngame la foto ahí para que vean que no estoy mintiendo que aparece ahí, comenzaron a generar crítica en las redes sociales, y se regaron todos los comunicadores en el país. Y ese ratero es capaz de tomarse una foto, bueno, es una cosa tremenda. Pero lo que quiero decir es, y lo repetí ayer, que la mujer del César tiene que ser seria y de aparentar. La intención de Tony Peñahuab es buena. Él quiere ayudar a los artistas porque el presidente ayudó a ayudar a todas las clases sociales. Desde el gabinete social que hay más grupos vulnerables, los abogados estaban muriendo de hambre, las enfermeras no tenían con qué, se le pagó un incentivo después de 5 mil pesos y, y eso lo que ver la pena. Pero voy a poner eh, los mismos grupos que están en los programas de ayuda, se están muriendo de hambre. Todas las clases sociales, miren cómo aparece ese charlatán, ese, ese, ese, ese, ese rastrero ahí. Por el director de los comedores económicos, eso es una cosa. Miren esa cara de ese Entonces, eso lo echaron para atrás, pero oye, ese tipo de cosas. Entonces, esto de Tony GP le ha generado otro problema. Ahora los artistas que recibieron sus cuartos lo cambiaron, dicen, no, nosotros no vamos a echar eso para atrás. Entonces, eh, Aparece ahí, señor director, en el listín, vamos inmediatamente a ponerlo, porque parece que eso se rodó ahí en todas las redes sociales. Dice el director de los comedores económicos de Taragusto, Félix Méndez, negó que el comunicador Frederick Martínez se haya juramentado en el Partido Revolucionario Moderno. Esa aclaración surge, y ustedes están viendo la información ahí, de una imagen que ha circulado en las redes sociales donde se observa a Freddy Martínez, la que presentaba a el Pachá levantando sus manos, como suelen hacer los políticos cuando se están jugamentando en ese partido. Y dice él que ese asunto se trató de una visita de cortesía que el presentador de Espacio de Televisión dispensó al director de Comedores Económicos y de lo que se trató cuando se le ve en ambos levantando las manos, es de un asunto de chercha que le gusta al Pachá y de su comportamiento. Y él negó que haya sido designado en los comedores económicos. El pachá no visitó en nuestras de oficinas y los demás, pues ya fue moro de la red. Bueno, pues esa bromita le salió muy cara porque la gente tan solo como era que te iban a poner ahí a un pachá. Y ponga la, la información así en grande como la puso el señor director en un momentito. Había causado todo ese cosas. Entonces hay artistas como, por ejemplo, Ramón Orlando, que lo escuché en una entrevista hace un momentito. Y dice Ramón Orlando, oye, yo le di mi dinero a mi gente. Yo no puedo echar eso para atrás. Y ya Tony dice que eso se va a hacer, se va a regularizar, aunque se anulen esos contratos, se nuevo nuevos yo supongo que va a arreglar eso de alguna manera. Todo eso no era necesario. Este país tiene muchas necesidades. Aquí la mayoría de profesionales tuvo que cerrar sus puertas. Ahí están algunos, por ejemplo, en Herrera. y hay gente que dice, no, pero ellos tienen músicos pobres. Pero, por ejemplo, el Torito no debió aceptar eso, Juliana no debió aceptar eso, porque son funcionarios que fueron elegidos por el pueblo, funcionarios, electivos. No debieron aceptar eso, eso está prohibido incluso por la ley de contratación. Pero esos es son temas que lo ponen a él a madurar, y que yo supongo que él tratará de lo sucesivo, como está dirigiendo un gabinete tan importante, y que puede ser un gabinete hasta, hasta complicado si no se sabe manejar. Recuerden ustedes que lo que han manejado esto, pues,